Si te interesa saber cómo me siento, en lugar de decirme que no esté triste, pregúntame cómo llevas las restricciones por la covid. Con tus preguntas muestras interés. Con tus preguntas respetas la autonomía de las personas mayores. Gobierno de Navarra. Navarroako gobernua.